Cristo. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie, en el reino, y tú le disparas ¿Necesitabas comida? Practicada Para practicar de, de verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía, debe haber estado más atenta ¿Va a morir? No lo permitiré tú. La flecha le atravesó una arteria Encuentra ambos extremos y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo y sosténlo Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien, ahora júntalos. Al mismo nivel. Sonar... Focar... Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien, parece estar estable y calmado. Greta... Por aquí. Rápido. ¡Sujétalo sobre ese símbolo! ¡Que no se mueva! ¿Vive sola? Es mejor así. Sí, a padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa crece un poco de anciano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo Yo sé que eres un dios No de este reino, pero no hay duda de eso él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes no podrás proteger al chico para siempre Pero tienes razón No es asunto mío también necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín, solo un puñado Bien, unos berros